¿Qué onda, onda, Buenas noches. Aquí en los mochis. Con rumbo para Naranjera del Pacífico. Hasta el viernes todo sale bien. Ahí. Saludos a todos. Cuídense. Ahora oh, el patrón se discutió. Ahora que... que me fui a descanso. Ahí estuvo detallando el el portal. Ahí no le falta ya su CV creo que ahí lo tiene ya. Y pues. Ahí va de una banda Le cambiaron la transmisión. Le pusieron esta de 18. Ahí la veníamos calando ahorita. Traigo 29 toneladas de pura pinche diabetes. <ríe> y pues sí, sí, parece parecer sí. Si sí le viene espiojando. Y pues bueno, banda Vamos a dormir un rato. Cuídense bastante. Échenle ganas Hacerlos para mi compa Mesael Hernández de Querétaro Para mi compadre Marco Soria De La Yola Para el doctor Gabriel Oliva En CDMX Para mi compadre El Rebelde Mar Cadereyta Y para el señor Edgar Olivas En La Matraca Sinaloense Y a su querida familia también Échenle ganas Manda cuenta bastante Ahí quedamos pendientes.